Vamos a saludar con enorme placer a Juana Coronel, que es de la comunidad Coya, queyum eh, Gracias Juana por estar aquí con nosotros. Bien, eh. gracias. ¿Lo pronuncié bonita. bien? Sí, Quejump. Bueno. Quejump. Bueno. Termina Te termina en P. Tiene, termina en P, exactamente. Bueno, vamos a charlar un poco de esto de la diversidad cultural. Nosotros nacimos, por lo menos yo, en una generación donde el, el 12 de octubre era el día en el que le llevábamos flores a Colón. Mm, ponían un cuadro de Colón en la escuela y se le entregaba una... Eh, una ofrenda ramo, floral. Una ofrenda floral, exactamente. Día de eh, la Raza. Es Día de la Raza. Después con el tiempo, eh, por suerte, ha ido mutando, sí. y hasta incluso la figura de Colón ha ido cambiando, ¿no? históricamente, relacionándonos mucho. Ya no se habla de, descubrimie de, de, de descubrimiento, De descubrimiento, claramente. Claro. Pero hay muchos que todavía mantienen ¿no? como una defensa férrea de la hispanidad. A mí uh -huh. me cuesta un poco, pero bueno, cada cual en su tema. Pero queremos charlar con Juan, a ver cómo viven ustedes. Eh, todo este tema. Cuéntenos un poquito de su historia Juana, usted está en Mendoza desde mm, hace muchos años. Sí, yo estoy acá en Mendoza desde los cuatro años, uh -huh. pero en realidad nací en la provincia de Jujuy, uh -huh. Caspalá uno de los pueblitos que hace poco ha sido premiado por conservar lo que es, la, lo que es todo ancestralmente, cómo le puedo decir, la cultura en sí uh -huh. la cultura, sus costumbres, sus comidas, claro todo, en sí también la, lo que es la producción eh, porque ahí se producen distintas variedades de papa, 34 variedades de papa andina, Ajá. el maíz, eh, todo es orgánico. Bueno, la palabra orgánico no, lo empleo yo. Tierra, Ellos claro. uh, siempre allá mis abuelitos, mi familia siempre lo dicen eh, naturalmente. Claro, la nosotros palabra. decimos orgánico, pero claro, es claro ¿eh? Decir... exacto, igual que agroecológico. Es uh -huh. una palabra, no sé, para bueno. mí es de nueva y de moda. Claro. Es lo que nosotros sentimos, los, nosotros, claro, los pueblos claro. Coya y los pueblos indígenas. Usted viene de una usted es Coya, claramente. Sí, sí, sí, orgullosamente se re, Coya. Se, se como tal. Exacto, uh -huh. soy chasqui de mi comunidad. ¿Qué eh, es el chasqui? De... Bueno, chasqui es la que lleva la voz uh -huh. hacia adentro de la comunidad. Cuando tenemos, eh, por ejemplo, eh, tenemos charlas, tenemos debates, tenemos, por ejemplo, vamos a una participación donde nosotros estuvimos eh, también muy fuertemente en el tema de cuando iban a hacer la reforma de la constitución, también acá en Mendoza. Uh -huh. Bueno, es todo eso donde hacemos participaciones distintas, la comunidad, y yo llevo esa voz hacia adentro. Porque el Chasqui nosotros conocemos el que llevaba bien. justamente los, eh, los mensajes, ¿no? claro, de un lugar a otro, claro, recorriendo eh, muchos kilómetros, muchas Claro, veces. y explicarles, eh, cómo les puedo decir, explicarles bien eh, de qué se trató, uh -huh. Eh, ¿Para qué fue esa reunión o para qué fue esa participación o qué Bien. se puede lograr para que sería un pueblos, nexo, digamos? Exacto. Ajá, la que eh, conecta claro. su comunidad con sí. nosotros, podríamos decir. Exacto. Ah, Pero que voy un poquito más atrás. Sí. ¿Qué implica ser colla? ¿O cómo podrías explicarle a alguien que no sabe nada de la cultura claro, qué es ser colla? Sí, bueno. Primeramente, ser colla eh, corre por tus venas. Es acá y acá, uh -huh. ¿no? Lo siente, lo siente uno. ¿Y en cómo, de qué forma más yo lo sentí? Fue marcada mucho por la discriminación uh -huh. en la escuela, por ejemplo. <ríe> acá, en Mendoza. Mendoza. Acá, en Mendoza. ¿Acá en Mendoza? Acá en Mendoza. Porque sí, hice parte de mi escuela, del, bah, eh, ¿cómo le puedo decir, volvimos de nuevo a Jujuy y fui a la escuela primer grado en Jujuy. Pero no, ya cuando volvimos de vuelta acá uh -huh. a Mendoza, ahí fue la cuestión. Difícil, ¿no? Sí, muy difícil, muy difícil. Porque la palabra que utilizan para discriminar es mmm, boliviano, no te dicen claro. mmm, eh, india no te dicen negra, Como no. si fuera algo malo. El, exacto, malo tampoco tiene nada de malo, como, claramente. Claro. Y no sé, ¿cómo le puedo decir? Lo que pasa es que se dice de una manera despectiva y es eso lo que suena sí, mal. Ahí, tal está, cual, ahí está el problema. tal cual, tal cual. ¿Y qué sentía, por ejemplo, en esto? Yo, Marco, me, me, yo fui sí. a la escuela primaria en la década del 80, ¿eh? Eh, y se, se, eh, Colón era como una figura emblemática de reconocimiento. ¿Qué sentía usted cuando llegaba el día de la raza en aquel momento? Eh, ante todo un dolor profundo en el corazón. ¿Por qué? Porque jamás fue reconocido eh, ese genocidio que sucedió un 12 de octubre. Ajá. Para nosotros no es un día de fiesta. Claro. Es un día de luto, porque nuestros hermanos murieron, ¿no? ...nuestras nuestra familias, nuestros ancestros murieron... ...y hay pocos de los que quedaron... ...es más... ...hasta les cortaron la lengua... ...para que no hablaran la lengua quechua... ...porque ese origen... ...tenemos nosotros la lengua quechua... Uh -huh. ...pero... ...eso para que no... ...¿cómo les puedo decir?... ...como para que no sigan con esto... ...¿no?... ...y eran demonios... ...¿por qué?... ...porque nuestros ancestros siempre... Eh, ...decían... ...creen en la luna... ...en el sol... Y sin embargo, es en el, es nuestra, en nuestra cosmovisión es todo. Claro. Para nosotros. Porque llegaron e impusieron además una. Como religión, Dios ¿no? existe, bueno, es todo. Nuestra Pacha también, la Pachamama. Usted no cree en Dios, claramente. Creo en Dios también. Ajá. No Ajá. por eso eh, yo no voy a tener esa sus creencias. Claro, claro, claro sí, sí, respeto. Ajá. Totalmente respeto. Porque claro. hasta la llegada de los españoles acá, obviamente, no existía. claro, la, la, claro. La... El catolicismo por lo claro. menos como religión, ¿no? Yo, cada, cada, cada corríjame usted, porque usted es la que sabe. Sí. Cada este, pueblo. pueblo indígena tenía sus, sus creencias. Claro, mal llamada. Uh -huh. Porque aparte de ser nuestra creencia, es mucho lo que nos enseñaron nuestros ancestros, es a respetar muchísimo lo que es la tierra, nuestra pacha, y espiritualmente, ante todo estamos más conectados hacia ella. Uh -huh. Claro. ¿Mm? Como así tenemos la conexión espiritualmente de Dios, también tenemos de hecho. ¿Mm? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y a respetar al sol, nosotros le decimos el Tata Inti, uh -huh. nuestro padre sol. ¿Mm? Igual que lo que es toda nuestra cosmovisión en sí, lo que encierra la madre naturaleza, el aire. Claro, ¿Mm? un respeto por la naturaleza sí, total. exacto. Y al árbol siempre lo respetamos, nuestro, nuestro abuelo árbol. ¿Mm? Uh -huh. Y siempre que vamos a cortar algo o vamos a sacar algo, siempre pedirle permiso uh -huh. ¿Mm? en el lugar a donde estamos. ¿Y usted acá tuvo, tuvo hijos, tuvo familia? Sí, soy mamá de ocho hijos ¿Ocho bueno. hijos? Sí Y me imagino que debe ser todo un desafío para usted Y una necesidad del poder transmitirle Habiendo crecido, porque son todos mendocinos Exacto Y a lo mejor no vivieron, no palparon de, de primera mano, como usted, claro. habiendo vivido en Jujuy y sí. teniendo a su abuelo y toda la cuestión, uh -huh. esto de la cultura, ¿es un desafío para, para ustedes? Sí, sí, sí. Eh, más que todo, como le explico, eh, esto desde, de inculcarles a no tener vergüenza, a no sentirse discriminados, uh -huh. aunque los discriminen, ¿m? mostrarse siempre, eh, cómo les puedo decir, con firmes con su identidad uh -huh. y con su orgullo de tener este color de piel pero siente que mm. eh, esa discriminación que usted sufrió tanto cuando era chiquita ha cambiado un poco ahora o sigue latente esta cosa de eh, bueno yo creo que hemos avanzado <risa> un montón en esto de que el, el cre, quiero creer que nadie utiliza boliviano como un insulto habrá algún ignorante que lo que lo use sí pero ha cambiado un poco un poco sí pero no al todo. Uh -huh. ¿Por qué le explico esto? Voy a, voy a recordar una... Yo lo más que todo lo pongo como... ya lo tomo como una anécdota, ¿no? Les voy a comentar algo. Nosotros en Junín presentamos por primera vez en el 2012 a nuestro primer agente sanitario de la comunidad de Pueblo Indígena, ¿no? Coya. Eh, bueno, esto depende del Ministerio de Salud Indígena, de área indígena de del Ministerio de Salud de eh, la Nación, la Nación. Uh -huh. bueno, y ahí al señor que fuimos aquella vez al director fuimos a, a presentarlo bueno, no fuimos realmente él se presentó, el joven el primer día dijo, mire dice acá yo me presento Digo, vengo a ponerme a sus órdenes que es lo que, a su disposición para poder trabajar eh, soy de pueblo indígena soy colla Represento Represento una comunidad también, mi comunidad es quien me pidió aquí a, hizo los trámites para yo entrar porque él antes, por supuesto estudió, se, se ¿cómo le puedo decir? Se profesionalizó uh -huh. Uh -huh. y bueno, ¿y qué le contestó el señor? ¿Qué? ¿Colla? ¿Con qué se come eso? Así uh -huh. le contestó y yo por eso muchas veces digo ¿no? Más allá de nuestro. Me pueden tomar por ignorante muchas veces en muchas cosas, pero yo creería que, y pienso que es a, a raíz de la ignorancia, por eso, más que todo, ¿no? Porque el no saber, muchas veces, por más títulos que tengamos, nos hace eh, ser así de esta forma, uh -huh. ¿no? Contestar de esta forma. Inapropiado, uh -huh. claro. Claro, no. era el director vos sabés que no nosotros somos público, ¿no? Una vergüenza. Sí. Hablo, hablo de mi generación, Tano. Somos una generación que crecimos primero uh -huh. con un cine que ponía a los pueblos originarios siempre como los malos de la película. Uh -huh. Eran Salvaje, siempre los salvajes. salvajes. Eran siempre los malos de la película. Exacto. Eh, todas las películas del lejano oeste que se usaban mucho en, en mi generación. ...y que eran las películas con las cuales crecimos... Uh -huh. ...los indios, los pieles rojas, eran los malos... Uh -huh. ...eran los que atacaban, eran los que violaban... ...eran los que te degollaban, te sacaban el cuero cabelludo... Uh -huh. ...tenían todas esas barbaries, ¿no? Uh -huh. Porque eran los, los malos de la, de la claro. historia... Sí, sí, sí, sí. ...y crecimos con ese cine... ...pero además crecimos en una escuela... ...donde el ídolo... ...yo no quiero denostar a nadie tampoco... ...el ídolo era, era Colón... ...que vino a descubrir América... Uh -huh. A colonizar estas tierras y los pueblos originarios eran como algo que no existían. Porque te decían, estaban claro, sí, sí, los aztecas, los, vayas, no estaban más, es los incas, Incluso acá. los tobas, Exacto. los patagones. Y están, no es que estaban, están. Pero te no decían es que estaban, estábamos. eran como que no estamos existían. y vamos a estar. Pero, claro. a Estuvimos, estamos y vamos a estar. Uh -huh. claro siempre sí. siempre presente, más allá, más allá de todo, ¿no? Eh, bueno, y ahí me está haciendo recordar algo cuando dice esto. Siempre en los libros, cuando yo estudié más en la escuela, me encantaba lo que es historia. Y yo me iba a esa parte, siempre me iba a esa parte. Y se hablaba mucho del Inca, ¿no? de acá, de los eh, de los pehuenches, en Mendoza, bueno, de todas las culturas indígenas, ¿no? de todos los pueblos. ¿Mm? Y sin embargo, en nuestra, ¿cómo les puedo decir? En, en, para nosotros... Eh, no es el pueblo coya, es nación coya. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué le explico esto? ¿Por qué traigo esta palabra? Porque antiguamente eh, nuestra, ¿cómo les puedo explicar? Nuestra, el continente americano que es hoy, antiguamente era el yala ¿Qué significa esto? Que todos éramos un solo, una sola nación. Por eso le digo nación Coya, Coya Quechua, eh, koya Aymara. ¿Me entiendes? Claro. ¿Mm? Y nosotros tuvimos, prehistóricamente, tuvimos dos colonizaciones en realidad. Tuvimos bajo el imperio Inca también. Claro. ¿Mm? Después, bueno, lo que es Cristóbal Colón. Porque también uh -huh. a, aquellos que defienden la hispanidad, este, a mi modo de ver las cosas, de manera bastante llamativa, pero bueno, hay muchos que aún la defienden, uh -huh. se apoyan en esto y dicen, bueno, pero ellos antes también se conquistaban entre ellos mismos, entre los mismos pueblos originarios. Casi intentando con eso convalidar uh -huh. la conquista europea. Claro, pero no, no, no, ese era el, el tema. ¿Por qué le explico esto? Porque en Junín mismo existe lo que es, cuando hacen la fiesta de San Cayetano, uh -huh. existen las ruinas todavía del lugar y están todavía lo que es... el. Todo hecho el sistem sistema de riego uh -huh. por el imperio incaico. Claro. Y bueno, ese sistema de riego no, no lo hicieron los grandes jefes incaicos, sino uh -huh. nuestros pueblos. Claro, claro. Que bueno, estaban sometidos bajo el imperio. El, el imperio. sistema de riego que tenemos en Mendoza, claro. la, la base es Huarpe. Exacto. El, huarpe, uh -huh. Exacto. ¿no? el cacique Guaymallén. Sí, totalmente. Una, los recuerdo hermanos una vez un, sí, sí, un, un, sí, sí. un inútil que me contestó, eh, uh -huh. ah, ya estaba con el cemento puesto. El cacique Guaymallén, me enojé tanto, tanto, uh -huh. tanto. Porque eh, no hay nada peor que una respuesta ignorante Exacto. A cuando, cuando uno le está tratando de contar algo a alguien que te uh -huh. respondan con semejante ignorancia. ¿no? Juana, ¿y cómo vive usted ahora, por ejemplo, en su comunidad, el tema de, de, del conflicto que hay con el, los mapuches en el sur, sobre todo? ¿Eh? Eh, sí. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo... Ante todo, nos solidarizamos con ellos, uh -huh. porque son pueblos también, eh, son pueblos indígenas originarios como nosotros, y siempre. Eh, es más, nosotros tenemos un trabajo con, lo, con los pueblos, con distintos pueblos. Eh, huarpe, eh, Mapuche, ¿no? Eh, tanto para Santa Rosa, también está la comunidad Huarpe Francisco Talquenca. Uh -huh. La comunidad acá, eh, el Ayus de Guaymallén, también estamos trabajando con ellos. Es más, yo acabo de pasarle ahí al, a la producción un player que... Mañana vamos a tener una actividad uh -huh. también. Ahí lo vamos a mostrar también. <ríe> sí, sí. Se solidaricen sí, con sí, esa situación. Sí, que... Es más, eh, nosotros siempre nos pronunciamos en contra de la violencia, sobre uh -huh. todo en la contra de la violencia sobre nuestros pueblos. Claro, ¿no? claro. Más allá que seamos de distintas etnias, uh -huh. pero somos pueblos indígenas. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Porque veo que hay una tendencia casi como a demonizarlos, básicamente. Exacto. ¿Por qué porque es esto? Porque el que, como ya viene de nuestros orígenes, ¿no? Eh, si no estábamos bajo la cruz, nosotros éramos salvajes y demonios. Y sin embargo, no es así. Uh -huh. ¿Quiere contarnos? Uh -huh. Mira, ahí está en pantalla justamente el, el, sí. el flyer que usted nos pasó. Ah, sí. Cuéntenos un poquito de la actividad que tienen para mañana. Sí, mañana 11 de octubre. Eh, ...vamos a hacer una actividad en la comunidad... ...y va a ser mmm, con el izamiento de la huipala... ...vamos Ajá, a comenzar a enseñar patria también... ...bueno, le explico un poquito... ...el último grito de libertad de los pueblos indígenas... ...se llama, ¿no? Ajá. La, así el nombre de la actividad... Ajá. ...bueno, esto lo venimos haciendo ya desde el 2013... ...por primera vez lo hicimos en Junín... ...cuando eh, por primera vez izamos lo que es la huipala... Y, la enseña Patria, ¿no? Uh -huh. Y nosotros comenzamos aquella vez, ¿por qué? Porque de esa forma nosotros, eh, ya hace rato que veníamos hablándolo y de qué forma vamos a concientizar, ¿no? Lo que, a lo que es la sociedad, ¿no? El ser humano en sí, más allá de nuestras profesiones o de lo que hagamos, ¿no? Eh, porque nuestros ancestros, ya hace rato que, como lo explico, como han sido, no es históricamente no es reconocido su día, uh -huh. ¿no? Ese día, 12 de octubre, es como que vamos a festejar algo. Y no uh -huh. es así. Claro. Es un día totalmente de, de, de, luto. de luto para nosotros. Es más, ese día nosotros la huipala la vamos a tener a mediasta. Uh -huh. ¿Por qué? Por eso mismo. Y el día 11. ¿Y por qué el 11? Porque el 11 sí es un día de festejo para nosotros por eso mismo esta actividad la vamos a hacer en la comunidad allá en la comunidad en Maipú y el 11 ¿Mm? por qué es un día de festejo ¿Tiene porque alguna... nosotros es el último grito de libertad ah, bien. como lo dice uh -huh. bien. como lo dice el título del que entre todo no la, la, lo, los pueblos en realidad no solo fue el pueblo Coya, también tuvimos aquella vez eh, con otros pueblos ¿no? pero es previo a la llegada Exacto, de los conquistadores tal cual es así. Y además tuvo una conquista que no solamente ha sido en lo cultural, en lo económico, se llevaron un montón de riquezas, cosas Exacto. por las que nunca respondieron. En lo religioso, no, era... no les importó nada, no, lo, lo que creían, no, claro. para Perdón, nada. Hay muchos pueblos originarios de acá de Mendoza que se han aunado y piden, por favor, la devolución de lo que nosotros llamamos la momia de la Concagua sí. a su lugar de origen, porque es Exacto. el lugar que tiene ese niño. Uh -huh. eh, para siempre, porque así lo determinó su pueblo. Claro. Y el, el gobierno de Mendoza, en el momento que lo encuentra, se lo arroga como propio, uh -huh. cuando en realidad los pueblos originarios piden la devolución porque no es del gobierno claro. de Mendoza, es de los pueblos originarios. Claro.